En donde verá mi tocoro Mi tocoro viene de Oba Que hizo lo tienes y la tierra Orará tu tierra de Obararero Y te lo de Que te voy que dar aquí en la Que te voy a va eh. a tu cuatrador tu toma tu. Guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.